Les recuerdo que tienen un sorteo gratis de tiempo de juegos, se está regalando dos meses a la persona que termine siendo la ganadora, para participar lo único que tienen que hacer es comentar este video y darle clic al botón de me gusta. El sorteo finalizaría el 3 de febrero y se, se anunciará al ganador en el directo del canal, diariamente se hacen directos farmeando con ustedes y si quieren participar solo estén atentos, como siempre activen la campana de YouTube y dando like YouTube les notifica, participan en el directo y participan en las demás actividades muchas gracias y empezamos con el video ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a lo que será un nuevo video de noticias e información de World of Warcraft En esta ocasión vamos a estar comentando un poquito acerca de los descuentos que van a estar activos hasta el 3 de febrero Actualizar un poquito también el tema del sorteo del canal, responder un par de dudas que de hecho se hicieron también ayer Pero para que quede aún más claro, y claro recordar que si algo no entienden, recuerden dejarlo en los comentarios que así participan en el sorteo Estén atentos a los directos, y dicho esto pues empezamos, como pueden ver señores la ficha de WoW ha subido un poco nada del otro mundo porque la ficha inclusive se ha disparado a precios mucho más altos, así que tampoco es que piensen que esto se va a mantener para siempre además de que los descuentos que han implementado pues no van a durar mucho estamos 28 de enero y los descuentos acabarían el 3 de febrero, es decir menos de una semana estarían durando y lo bueno es que en mi opinión no son tan llamativos, son descuentos bastante simples por el hecho de estar en el especial del año nuevo lunar También relacionados al evento del festival lunar Que suele aparecer durante estas fechas Así que en lo personal como dije no son descuentos muy grandes son, son bastante bastante cómodos Y como algunos de estos tienen que ver con el tema de la suscripción Pues para colmo no pueden ser utilizados con la ficha de WoW Por ejemplo la suscripción como saben no se puede gastar eh, el saldo o sea, no puedes usar tu saldo para comprar ello Entonces, por ese lado, no hay ningún problema Y no van a hacer que la ficha suba por este detalle El resto de descuentos son principalmente para Call of Duty o el Classic Cosas más impactantes como sería, por ejemplo, eh, no sé, algún servicio El Instant, eh, una expansión No, en lo personal eso no, no lo han subido Cosa que en sí también es algo bueno Por cierto punto, hasta cierto punto, disculpen Pero es bastante curioso, ¿no? Que no hayan puesto en descuento el, el Shadulam Algo que debieron haber hecho Es curioso, tal vez Porque quizá anuncien algo durante estos días ¿Quién lo sabe, no? Podría ser una teoría, ¿no? ¿Por qué no, por qué no pusieron descuento? Tal vez porque después pase a ser No gratis Lo dudo completamente, la verdad Pero quizá este... Eh, anuncien ya algo más, ahí pueden ver también que Overwatch ha puesto un poquito más económico, eh, Diablo igualmente lo pueden ir viendo eh, los servicios de Diablo si sí fueron descontados, de hecho esto sí fue descontado, por lo que me doy cuenta agregaron paquetes de Hearthstone, pero también, bueno algo que yo sí suelo comprar, pero nada del otro mundo, algo que sí es chévere es el hecho este de la colección de celebración de los 30 años de Blizzard eh, eso también parece que han puesto este paquete por mucho más tiempo hasta el 20 de Febrero, pero los descuentos son recién hasta este mes Así que tengan en cuenta ello hasta el 3 de febrero Pero el paquete lo podrán comprar hasta el 20 Finalmente el Crash ahorita se encuentra en 30 dólares, descontando son 25% de su precio real. Entonces siempre y cuando tengan saldo, siempre y cuando tengan dinero real van a poder comprar ello. Y con respecto a los sorteos que quería mencionar es, eh, los sorteos van a hacer un cambio a pesar de que al inicio de los videos va a decir chicos se está regalando dos meses de tiempo de juego, eh, lo cierto es que se está regalando algo equivalente a 30 dólares, sí. Por ejemplo una montura que valga 25 dólares, hasta tres mascotas de duelo, que cada una vale 10 dólares, dos meses de tiempo de juego, eh, esas cositas pueden comprar, eh, por ejemplo, si ustedes el 3 de febrero dicen, este ¿dónde es? este yo, yo quiero participar en eso, yo, yo gané, eh, no sé, quiero un Call of Duty, que da 30 dólares, y si vemos que da de verdad 30 dólares, este, en esa fecha exacta, eh, tú recibes, ¿no? Tú recibes este, esto si sí quieres. Es un ejemplo, ¿no? Cualquier cosa que se pueda regalar, que gustes, y que siempre y cuando no esté, eh, valga menos de lo que valen dos meses de WoW, eh, van a poder participar, van a poderlo adquirir. Así van a ser los sorteos ahora. Ahora, si se preguntan cómo poder participar en los sorteos, como ya he comentado y como está al inicio de este video, lo único que tienes que hacer es comentar, estar suscrito y activar la campana de notificaciones. No se olviden, es muy importante, eh, estar, eh, darle clic al botón de me gusta muy importante también que hagan eso y para que así YouTube les notifique del resto de videos. Así que bueno, ese fue el video del de día de hoy. Ya sabes, like, compartir, suscríbete si puedes y nos vemos en otra actividad. Hasta luego, chau.